se estará enfrentándose a la escuadra de Cheyennes en el campo ya tenemos a los capitanes de Bulldogs, entre ellos se encuentra con el número 55 es Héctor Eli Rosas con el número 44 está Irán Rojas con el número 18 Diego Campero y con el número 5 está Iván ellos son los cuatro representantes para esta categoría juvenil por parte del equipo de Bulldogs tenemos también esperando ya a los capitanes de los cheroques que solamente esperan a que los oficiales de, les den entrada para ingresar al emparrillado y con esto se lleve a cabo la ceremonia protocolaria en donde como todos saben se decide quién se queda con el kickoff y quién con el regreso además del lado del campo que estará defendiendo cada una de estas escuadras ...y por parte de los Cheyennes... ...tenemos entre sus capitanes... al número 61... Él es Diego Felipe Palma... ...también se encuentra... ...con el número 28... ...está Alejandro... ...Cove... ...y también por allá... ...se encuentra el número 54... ...de Cheyennes en esta... ...ceremonia del volado... ...es... Ailton. Y nos falta un solo capitán Es el número 13 Él es Diego Daniel Así son los cuatro capitanes De los Cheyennes Y en el campo ya vemos que se está realizando El lanzamiento de la moneda Para que se finalice esta ceremonia protocolaria En unos momentos más El referi del encuentro Nos estará indicando Qué ha pasado con esta ceremonia quién estará iniciando con los honores Quienes estarán Dejando el primer kickoff. Dice el oficial que la escuadra de Cherokee se reserva para la siguiente mitad. Y la escuadra de Bulldogs estará recibiendo ese, ese primer kickoff. Así se está finis, finalizando ya esta ceremonia del volado. Y vámonos a las actividades ya del primer cuarto del encuentro. Aquí en la perrera casa de los Bulldogs, ha sido dado, los Cheyennes rompen a la formación para poder venir con ese listos de derecha, listos, izquierda, el grito oficial de los pateadores, ahí está Cheyennes poniéndole potencia a la pata, una entrega alta, profunda, que va a fildear de aire el número 2 de Bulldogs y aquí viene con el regreso... Es Valdés el que le mete velocidad, sigue los bloqueos y hasta la yarda, 43 aproximadamente. Lo está deteniendo el equipo especial de Cheyenne, es un excelente ya con la defensa pacientemente a que Bulldogs rompa la formación. En esta ocasión sale con doble gemelo, de escopeta se queda Pájaro con un corredor en el backfield, es Diego el que lo acompaña en esa zona. Hacia atrás Pájaro, tiene tiempo, rola por el lado derecho y a la bolsa. Está colapsando, va por subida el número 6 de los Bulldogs. Generando una yarda en el máximo avance. Reaccionó rápido esta defensa de los Cheyennes. Para caerle al mariscal de campo de los Bulldogs. Apenas alcanzó también a salir de esa zona peligrosa. acción que se carga del lado derecho mismo espacio, ocupa el Mariscal de Campo en el backfield, hay movimientos en la línea no marcaron nada los rayados, sueltan el envío el pase va a la zona, profunda es completo con Adrián que está acelerando y se va a meter hasta la yarda 15 en donde de esta manera los Bulldogs están sorprendiendo a la defensiva de los Cheyennes a pesar de que el córner en esa zona Leonardo Camacho estaba atento, fue mejor ese avance del número 10 de Oscar para llevar al equipo de los Bulldogs ya a tocarle la puerta a la escuadra visitante y antes de que continúen las actividades los Cheyennes están quemando tiempo fuera ahí vemos en el campo a Héctor el número 10 también se mantiene Oscar Adrián con el número 10 en el backfield Pájaro acompañado nuevamente con un solo corredor busca la jugada larga pero la presión defensiva no se hace esperar y los cheyenes están anotándose la primer captura entre los que llegan a hacer ese contacto sobre el mariscal de Bulldogs al terreno de juego es Sebastián número 3 el que ya se coloca como receptor en el backfield Pájaro se mantiene acompañado de Campero número 18 Pájaro suelta el envío va a la esquina el pase se queda un poco corto Alcanzó a regresar la defensa para estorbar ahí el número 18 de los Cheyenes. Tenemos dos números y ya salen con tercera oportunidad los Bulldogs. Están manteniendo a los receptores por ambos lados. En esta ocasión Pájaro sale en solitario en el backfield. Se echa para atrás, tiene tiempo, suelta el envío, el pase que es incompleto. Alcanzó a voltear para tratar de quedarse con el oboy de Guzmán Pero la presión de a, a perfilarse y llevar a cabo esta patada Se toman su tiempo los Bulldogs para sacar la jugada El centro un poco elevado pero la patada sale sin problemas Y ahí están los primeros tres puntos en el marcador para el equipo de los Bulldogs Y no se fueron con las manos vacías los locales Lograron sacar este gol de campo, cumplen el objetivo primario, llevar puntos en la serie. Ahora le tocará el turno a la defensa de los Bulldogs, tratar de frenar al equipo de los Cheyennes, quienes estarán regresando este kickoff para la entrega. Ya el equipo especial de Bulldogs se prepara. Y ahí está ya el número 6 de los Bulldogs. Pájaro para realizar este kickoff con el listos derecha, listos izquierda, le pone la potencia suficiente, la carga hacia el lado derecho, la busca ya el fielder de los Cheyennes viene con esa devolución desde la 14, acelera, busca los bloqueos, pero ya lo encuentran los jersey rojos, es el número 14 de los Cheyennes, Oscar el que va a dejar a su ofensiva con una primera oportunidad. Vamos de regreso aquí en el campo de los Bulldogs. ...hubo un jugador lesionado en la jugada anterior... ...y aquí vienen ya... ...en el campo de los Cheyennes... ...este primer avance... ...un pase rápido por la zona izquierda... ...con el número 2 de los Cheyennes... ...ahí estaba Vargas... ...corrección era García... ...el que estaba haciendo esa... ...por parte del equipo visitante... ...y ahí está la jugada... ...por parte de la defensa de los Bulldogs... ...ahora cerrando cualquier posibilidad de avance... Es rueda, el número 44, el que llega a hacer esa jugada defensiva para ver. Contriates por el lado derecho, coreback se echa para atrás, con tiempo va el pase rápido adentro, completo. No, dicen los oficiales que no hay contacto con su receptor. Es Francisco el que se queda con las ganas y ahí en la jugada defensiva veíamos a Oscar, número 10 por parte del equipo de los Bulldogs. Se toman su tiempo también los Cheyennes para sacar la jugada, esperando a que los oficiales nos den la indicación, porque hubo un pañuelo también en la jugada anterior, un automático. Aquí vienen los Cheyennes buscando la jugada personal del Mariscal de Campo. ¿Y a dónde vas Le dicen a García. Lo baja de esta manera la defensa de los Bulldogs. Estaba llegando Ruiz. También ahí lo acompañaba Flores entre estos defensivos y otros más dejan a los cheyenes De ahora con una segunda oportunidad, más de 15 yardas por avanzar hacia atrás. Mariscal de Campo busca la jugada por la zona izquierda y nuevamente la defensa haciendo de las suyas. Otra vez Flores ahí haciéndose presente, acompañándose de Ibáñez capturando esa jugada antes de que los Cheyenes pudieran conseguir esas yardas que los regla para atrás nuevamente, manteniendo el juego aéreo, va a la esquina, estaba bien cubierto el receptor, excelente García, el número 2, Leonardo García, por parte de los Cheyenes, haciendo esta jugada grande para la escuadra del Politécnico, territorio de los Bulldogs, ahora buscan por el lado contrario, el pase completo número 82 de los Cheyennes, el que hace el trabajo por parte de la ofensiva Fernando Arcia evitando que los Cheyennes consiguieran esa primera oportunidad, pero están cerca faltan tres y ya las tienen nuevamente con el 82 haciendo contacto el mariscal de campo así se queda Fernando Arcia con esa recepción y con esa primera oportunidad y rápido se estará de los Cheyennes, corrección, la defensa es de los Bulldogs entre ellos está Sánchez, jugada que ya le cayó al mariscal de campo y ese contacto que tuvo Ruiz sobre el número 9 de los Cheyennes es suficiente para quitarle velocidad y para que llegue Rojas Acompañado de Díaz aseado en el backfield por un solo corredor Ya no tiene tiempo La bolsa de protección colapsa Corre por su vida acelera Tiene el espacio, pero Esquina baja, le dicen Ahí en la defensa, Espejel Número 23 de los Bulldogs Aguantando bien esa zona Evitando que literal Diera cesando todavía Dentro de las primeras 10 yardas Y ahora los Cheyennes Están quemando tiempo fuera la defensa de los Bulldogs por su parte mantiene a Santana en el perímetro también se encuentra Flores, número 9 problemas con el centro para el mariscal de Campo García apenas alcanza a tomar el Oboide cuando ya tenía en golpe de Santana dejándole un no me olvides de esta manera al equipo de los Cheyennes quienes con ese tremendo error van a perder más cuatro receptores en la formación hay un último ajuste para que salgan tres por la zona izquierda. Uno en solitario por el lado contrario. El pase completo acelera. En esa zona el receptor de Cheyenne. no va a ir muy lejos porque la defensa lo está deteniendo en el primer contacto. Es Orozpe el que se queda con esa detención. Y ahí en la línea es el número 73 Peralta. Listo para darle tiempo a su mariscal de campo que nuevamente se acompaña de campero, número 18, uno de sus mejores jugadores de los Bulldogs, hacia atrás, pájaro, tiene que salir de la bolsa, acelera, tiene el espacio, mínimo, se está llevando las 7 yardas de ganancia, aunque en ese máximo avance se va a quedar casi con 9, veamos en dónde colocan los oficiales el máximo recorrido, dos receptores se abren por el lado derecho para los Bulldogs, entre ellos Monzón. Número 16, Pájaro, termina con ese conteo, el pase que es incompleto, quedó un poquito abajo y retrasado para ibáñez número 13 que estaba en esa zona, ahí en la cobertura defensiva, pero cada vez se va haciendo más viejo y así se va consumiendo esta tercera jornada de la temporada regular por el centro, acelera Monzoni, se está quedando con esa primera oportunidad sorprende de esta manera la línea defensiva de los Cheyennes, excelente hueco que le abre en esa zona, la línea ofensiva de los entrada de Pájaro colocándose con la misma formación, cuatro receptores en ella, ya no tiene tiempo otra vez Pájaro acelera, el hueco se abre unos momentos para poder generar tal vez yarda y media en el máximo avance, antes de que llegue a esa zona el número 90 de los Cheyennes. Ya rompe a la formación el equipo de los Bulldogs. Escopeta, pájaro, va a buscar la jugada larga a esta pantalla, acelerando ahí el número 10 de Bulldogs. Santana metiéndole presión a la defensa, todavía sigue de pie. No lograron derribarlo a ese primer contacto. Aprovecha este descuido, Oscar, para llevar a su ofensiva a colocar esa primera oportunidad. Alcantos. Una disculpa, pero ya la emoción, eso es lo que ocasiona. Y aquí viene por el lado derecho, Pájaro buscando esa zona central, haciendo contacto con el receptor. Y con esa otra jugada, los Bulldogs de nuevo mueven la cadena. Y con esto, dicen los rayados, que está finalizando el primer cuarto del encuentro. 38 es Acevedo, que ya está colocándose en el terreno de juego. También lo acompaña ahí en la línea Vázquez, número 51. Pájaro, se mantiene en el backfield. Con campero número 18 y él es el que sale con el avance por la vía terrestre. Pero en esta ocasión la defensa de los Cherokees llega de inmediato sobre él para detenerlo detrás de la línea de scrimmage. Cuatro receptores por la, ambos lados del equipo de los Bulldogs. Pájaro rola por el lado derecho, ya no tiene tiempo. Volaron los pañuelos, el pase es incompleto. Estaba fuera del terreno de juego Hernández y por la zona parece que el castigo va a ser en contra del equipo de Bulldogs. Esperemos ver qué nos dice el referee del encuentro después de dialogar con sus compañeros. No, es un faul personal sujetando de la barra en contra de la defensa. 16 Cabrera y compañía están ya en el campo. Pájaro colocado de mano, cambia la estrategia, van por la vía terrestre, allá va el número 18 metiéndole velocidad, es campero el que se está escapando. Y el que está dejando a su ofensiva con una ganancia de dos yardas. Bañez como receptor en el backfield. Se encuentra Santana, el número 18, Diego jugando la zona izquierda, nada, estuvo pájaro de hacer contacto, ahí con Guzmán, número 20 de los Bulldogs. Le pesó, los Bulldogs, van a tratar de aguantarle esa carga que muestra la defensa de los Cheyennes, hay hombres en movimiento, Monzón sale como receptor por la zona izquierda, el pase va al centro, completo, touchdown. Anotación por parte de Santana, número 10 de los Bulldogs, aguantando ese contacto. Y con esto la escuadra roja se está poniendo arriba con nueve puntos en el marcador. Y todavía les falta el intento de ese silbatazo. Ahí está Pájaro perfilado, problemas con el centro. Jugada rota y no va a haber puntos para los Bulldogs, pero todavía está viva la jugada para los chillanes que... Finalmente recuperan el Ovoide, número 53, hay silbatazos, un pañuelo en el campo, fue Meléndez el que recupera esa bola y de ser en contra de los cheyenes ese castigo Bulldogs tendría la oportunidad nuevamente de jugar ese intento de punto extra. No, Finalmente le Está Ruiz con el cero en el jersey, con ese listos derecha, listos izquierda, Pájaro pone la bola en el aire. Una patada que se carga del lado izquierdo, la toma de bote el fielder con el regreso número 28 de los Cheyennees. Es Alejandro Cove el que estará llevando a su ofensiva a colocarse con primera oportunidad de ahí en la yarda 35. Y desde ahí la ofensiva verde y blanca estará regresando al terreno de juego para tratar de hacerse presente en el marcador y en la jugada al final nos está indicando el oficial que hay un foul personal en contra del equipo de los Bulldogs esto llevará al equipo visitante a los cheyenes de Zacatenco mandando ya a su defensiva el silbatazo ha sido dado para que el número 9 de los Cheyennes, ponga la bola en movimiento, se echa para atrás, llega la presión defensiva, tiene que salir por piernas. Volaron los pañuelos, está todavía la persecución sobre el mariscal de campo que alcanza a salir del terreno de fuego para evitar pérdida de yardas. Sobre el mariscal de campo de los Cheyennes, sobre Diego García que se mantiene en el backfield. Hacia atrás Diego, suelta el envío, va a la esquina, el pase profundo que por poco intercepta la defensa. Muy bien Ibáñez. ahí leyendo la trayectoria de Loboide, ganándole la posición al receptor de los Cheyennes, a Leonardo, nuevamente para Bulldogs, solamente ve pasar Ibáñez esa bola y ahora viene Bulldogs a presionar a este corredor que se está escapando por la banda del lado derecho y es el número 23 de Bulldogs Espejel el que se queda con esa detención del número 26 de los Cheyennes 5 por avanzar formación que se carga del lado derecho por el lado contrario tres receptores, uno de ellos 82 de los Cheyennes se queda con esa jugada Fernando Arcia le mueve la cadena al equipo de los Bulldogs y salió lastimado con la jugada Ponga esa bola en movimiento y ahí está el refri dando el silbatazo que reanuda el cronómetro de este segundo cuarto del encuentro. Diego se echa para atrás, otra vez la bolsa de protección, no le da tiempo suficiente, tiene que salir por piernas y ya lo tiene la defensa. Cierra bien el hueco esta dupla de Ruiz y de Guzmán, dos defensivos con primera oportunidad dentro de zona roja, yarda 19 Diego rola por el lado derecho, busca la zona profunda, el pase es interceptado, se lo lleva la defensa, es el número 5, Franco Iván, el que está llevando al equipo de los Bulldogs a la gloria y otra vez deja a la escuadra de los Cheyennes con las ganas de poner puntos en el marcador. ofensiva que comanda Pájaro en el backfield, vemos colocado ahora a Carlos. Correcciona Jeremy, número 2, de la escuadra de los Bulldogs. Como receptor por el lado derecho está Pablo, número 8. Y antes de que salga la jugada hay silbatazos. Hay una salida en falso al parecer en contra de la escuadra de Bulldogs. Ojo, que está manteniendo la formación cargada hacia la zona izquierda. Con tres receptores por esa zona. Entre ellos está Sebastián. Pájaro ya no tiene tiempo, ya encontró receptor en lo profundo, pero el pase le queda demasiado largo al número 16 a Monzón que ya le había ganado la posición a la defensa del otro lugar ahí en la línea, Guzmán número 20 y otra vez hay castigos, se escuchan los silbatazos de los rayados frenando nuevamente las actividades y en esta ocasión dice el oficial que es en contra del equipo de los Chienes, verde en el terreno de juego entre ellos se encuentra Daniel número 13 jugada que viene por la zona central y a Pájaro le está cayendo de inmediato la presión defensiva alcanzó a generarle a esta ofensiva roja cuatro. Bulldogs rápidamente colocándose en la formación Gemelos por la zona izquierda, hacia atrás Pájaro, tiene tiempo, vuela ese envío profundo. Ahí estaba el pase casi seguro, pero nuevamente Monzón no logra hacer contacto con el ovoide. Posibles regresadores, entre ellos está Alejandro número 28, también se encuentra el número 14, es Oscar. Ahí está la patada de Pájaro. Una entrega que toma de bote. ¡No! hay bola perdida! Todavía no tiene dueño. Ya finalmente la toma un jugador de los Cheyennes. Número 28, Alejandro, el que dejará su ofensiva con tremendo susto y con primera oportunidad en territorio de los Bulldogs. De los Cheyennes. Que en esta ocasión salen con tres receptores por el lado derecho. Un corredor acompañando al mariscal de campo en el backfield. Ya vean los oficiales. Ese silbatazo se reajusta la ofensiva. Hacia atrás Diego busca la zona profunda. Pero la bolsa de protección colapsa y ya lo tienen atrás. Nuevamente cargando con todo número 51 de los Bulldogs. Es Diego Daniel el que se apunta a esta captura de mariscal. Y eso le complica la existencia a los Cheyennes que ahora tratan de salir por piernas. Pero este número 28 ya lo tiene en la mira, la defensa. Alcanzó a recuperar unas cuantas yardas antes de que Ruiz y compañía llegaran a hacer esa de tardas todavía por avanzar. Y antes de que salga la jugada, Bulldogs alcanza a quemar tiempo fuera. Su lugar con su corredor en el backfield con Alejandro Cove. Cheyennes busca esa gloria a la pantalla, número 28, pero Kobe no puede hacer nada ante la presión del número 51 de los Bulldogs. Orozpe nuevamente haciendo su trabajo con la defensa roja, dejando a Monzón número 16 y al número 13 es Ibáñez. los que esperan a que el número 23 de Cheyennes, Luciano González ponga esa bola en movimiento. La patada está en el aire con buena altura Pero no va a haber regreso para los Bulldogs La deja pasar el fielder, ese bote Favorece un poco al equipo de Bulldogs Quienes estarán iniciando serie ofensiva Dentro de sus primeras 20 yardas Desde los comentarios en el Facebook Live Bulldogs mandando tres receptores por la zona izquierda Escopeta, pájaro, rola por esa zona en donde a solo había un receptor, esa pichada con el número 18, hace poco daño a la defensa de los Cheyennes, campero y compañía, estará quedando, y Raudales también apoyando al equipo de los Cheyennes, pájaro de escopeta, a buscar esa esquina del lado derecho, tienen la mina el número 16, pero el pase es incompleto. Monzón nuevamente tratando de llegar a la cita con el ovoide, ahí en la cobre. Esta sería la última para evitar que los Cheyennes los mantengan a raya. Por lo pronto tratan de sorprender en esa patada, pero les bloquearon en la línea. Alcanzó a tomar la bola Pájaro. Pero los Cheyennes aquí tiene la oportunidad de poder llevarse los primeros puntos antes de irnos al descanso. La defensa de Santana número 10. ¿No? Dicen los rayados que se juega la cuarta oportunidad nuevamente el despeje por parte de los Cheyennes el regreso con el número 7 de Francisco Espinosa dejará a la escuadra verde y blanca con un... ahora se encuentran a la altura de la yarda 29 con el número 9 en los controles ahí está Diego moviendo las piernas con su corredor es el número 7 Víctor el que trata de acelerar pero en la mira lo tenía Santana rápido se coloca la ofensiva verde azota la bola el mariscal de campo para detener el cronómetro y hacia la zona izquierda, tres receptores, dos más por el lado contrario, para Diego que con tiempo suelta el envío va al centro, el pase que es incompleto le pusieron mantequilla, se oboide no la quiso el número dos de los Cheyennes Leonardo García se quedará con las ganas de llevarse ese touchdown por avanzar se mantiene en el backfield con Diego Alejandro Cove Diego busca por el lado izquierdo la presión lo obliga a salir por piernas encuentra receptor desmarcado el pase completo con este número 7 y tremendo golpe que dieron a Espinosa llega con todo la defensa roja y con esto dicen los rayados que nos vamos al descanso el marcador se mantiene con nueve puntos para... Hay dos posibles regresadores. Esperando este visto derecha, listos de izquierda, de posa, poniéndole velocidad y potencia a la patada, una entrega baja. Y va a tratar de devolver este número de avanzos. Y la venció, jugada, toma la guerra 3 iniciando la devolución, pero decide ¡Oh! abandonar. el movimiento y allá van con cobre número 28 pero a donde va se le cuelga literal la defensa de los bulldogs para intentar que se escape y de esta manera se estarán quedando con los que llegan a hacer esa detención jugan por el centro nuevamente con cobre los que vienen, en esta ocasión logran conseguir poco más de 3 yardas por avanzar todavía para los que viene con medio de la formación que es el pase completo y la defensa alcanza a regresar ahí de yendo al número 23 es haciendo la cobertura sobre este receptor y la plata. a la escuadra de los primeros que ya se están colocando a la altura de la guerra 29 los números 4 receptores y solo no correo acompañando al mariscal de los Bulldogs llegando a el corredor de lado izquierdo de Diego, que nuevamente el loco, viene, salen, pero inmediato se mete López para detenerlo antes de que pudiera llegar más allá. tiene el loco, Sacó momentáneamente a la defensa de los Bulldogs, pero Rojas alcanzó a reaccionar para evitar que pudiera ir a su otro lado. Seguido, convertir esta tercera en cuatro oportunidades más y aquí viene Joven nuevamente, número 28. Pero va a la defensa de mar, no hay que sacar a López. Para que evitar se el pase le cae a al el número 20 de los musicos. es Guzmán el que se lleva con esa intercepción regresando desde las profundidades se viene a cabo esta nueva serie ofensiva de Tomando Pájaro falta el invitado el más interesante le voy ahora sí todo el mundo preparado, lo voy en su lugar. Los Mundo pájaro en el terreno de todo listo para comandar esta ofensiva. El backfield se coloca como posible corredor Cabrera, número 17. El hombre en movimiento viene, pasa la primera, es el número 18, el cantero, el que busca la esquina, pero lo espera muy bien la defensa de los primeros. Thank oh you. la lucha de protección obliga a salir por piernas y por subir, está consiguiendo cuatro yardas antes de que llegue el contacto este número 10 de un lo amarra muy bien del tobillo para evitar que se escape el número 3 de los y así los colocan con cuarta oportunidad digamos que ya de los la ya a Díaz número 8 de los cinco, como para que vaya. De ponerle potencia a esa patada el centro bueno la patada tiene potencia y colocación dice no rayado con bueno, esto el gol de campo se tira pero hay pañuelos pañuelos de juego dejará todavía en duda si se aumentan los cartones en favor de los Bulldogs o oh, se tendrá que repetir esta cuarta oportunidad Vamos que dice el referee hay un paul personal en contra de los chilenos. Van a decidir que esta, ah, ah, que esta, a estamos anulando el gol de campo y manteniendo en el terreno de juego la ofensiva al partido del equipo. Para jugar esta primera oportunidad Pájaro busca la zona profunda Está en la esquina, solo el receptor Pero le sobró galleta ese envío Del número 6 De la escuadra roja Para dejar al equipo De los el que ha estado muy activo en la defensa, López, número 52. En el backfield ahora acompañando a Pájaro está Valdés. Jugada que viene por el lado derecho, Pájaro busca receptor. Alcanzó a regresar el número 16 de los Bulldogs, Monzón. Para completar esta jugada, pero hay pañuelos. Y los pañuelos son en contra de los Bulldogs por un procedimiento ilegal que los estará echando para atrás. Sujetando, dice el rayado. En el emparrillado preparada para presionar con cuatro en la línea. Pájaro va a buscar nuevamente la zona prometida. Va a la esquina el pase que es interceptado. Se lo lleva la defensa de los Cheyennes número 18. El que le está dando el revés, Bautista. A este equipo rojo y blanco. Y con esto ya tenemos una entrega por bando. Cuatro y regresa al terreno de juego Diego García. Número nueve con cinco receptores en la formación. Se planta Diego. Suelta el envío. El pase que es incompleto. Otra vez Ibáñez. Por pierna se lleva a este receptor de los Cheyennes. 10 yardas por avanzar misma formación para los Cheyennes buscan por el lado contrario el pase es completo pero de inmediato el contacto del número 5 de Iván impide que este jugador genere más yardas para su ofensiva con tercera oportunidad rápido se coloca la defensa de los Bulldogs y antes de que salga la jugada los coaches de Bulldogs alcanzan a quemar tiempo fuera no estaba bien parada la defensiva Viene Cheyenne nuevamente con tercera oportunidad, ha terminado el tiempo fuera, los coaches ya están dándole luz verde al equipo de Lecime, rola por el lado derecho, Diego suelta el el pase demasiado largo, la trató de bajar con una mano Fernando de Jesús, pero por más que sacó las uñas no puede quedarse con eso Voy de Será cuarta oportunidad y la defensa de Bulldogs ya hizo el trabajo rudo. Monzón a regresar esta bola. Tomándose su tiempo los Cheyennes para realizar esta cuarta oportunidad. Ansiosos ya los, res, los regresadores de los Bulldogs. Es el número 16 el que viene con esa devolución. Monzón acelera, tiene los bloqueos. Para salir del terreno de juego antes de cruzar la venta y sale lastimado en esta jugada. Número 52, Luis Enrique López, que ha tenido muy buena participación en lo que va del encuentro. es perspectiva esta nueva serie ofensiva y en este último cuarto del encuentro mantener la ventaja que les está dando la victoria parcial. Pájaro colocado en el backfield con un solo corredor. Buscando la jugada larga, suelta el brazo, el envío va a la esquina, ¡el pase completo! Touchdown estaba solo en esa zona, Guzmán. Nadie lo vio cuando se les escapó y ahí están las consecuencias. La escuadra local está aumentando ya a 15 puntos, la ventaja que prueba con la jugada anterior, ese Touchdown. Aquí viene ya el equipo especial de los Bulldogs con pájaro para poner esa bola en el aire, una patada que sin problemas el número 6 hace efectiva para que se quede el marcador parcial con 16 puntos para los Bulldogs sin respuesta todavía de los Cheyennes. Que... De los Cheyennes tenemos como regresadores a Fernando número 26 y Kobe número 28 patada que se carga del lado derecho, número 26, el que toma la bola, Fernando Barbosa, acelera, sigue la cortina de bloqueos, ya cruzó la 35 y hasta cerca de la 40, lo está deteniendo el equipo de los Bulldogs, Espejel, uno de los que llegan a hacer los contactos, también está Alberto, número 32, voló un pañuelo al final de la jugada y veamos de qué se trata. ...dice el oficial que hay un bloqueo ilegal en contra de los Cheyennes... ...a partir del punto... De... ...a la altura de la yarda 27 de su propio territorio... ...corrección, yarda 28 este es en donde está colocado... ...el ovoide para el equipo blanco que manda a cinco receptores... ...para Diego que ya termina con ese conteo... ...número 9, ya no tiene tiempo, sale de la bolsa de protección... ...acelera, ataca a la banda... ...el espacio se está sellando y abandona el terreno de juego obligado... ...en esa zona por Iván... ...número 5 de los Bulldogs... ...que evita que este número 9 de los Cheyennes... Consiga... ...yardas en esa jugada rota a la escuadra de los Cheyenes. ...cambiando la estrategia los Cheyennes atacan con el Mariscal de Campo... ...en esta directa para conseguir la primera oportunidad trató de aguantar en esa zona Aldo Saúl pero la velocidad quedarse con esa primera y aquí viene Diego el pase a la zona izquierda completo ese hitch con Leonardo García está consiguiéndoles poco más de 5 yardas pero otra vez hay pañuelos pañuelos que dejan en espera este avance de los Cheyennes y dice el oficial que hay un falso arranque en contra del equipo de los Cheyennes, por lo que hay que... De la banca de Cheyennes tiene que hacer la corrección los rayados, mientras ya vemos a Diego saliendo por su vida, busca por el lado izquierdo un Ave María, que no le da oportunidad ahí a Santana de robar la bola. Pase descompuesto para dejar al equipo de los Cheyenes con las mismas 15 yardas por avanzar. Diego se la va a llevar personal, acelera, atacando la banda del lado izquierdo. Se lleva la defensa, consiguiendo los bloqueos para conseguir también la primera oportunidad. Llegando a hacer la cobertura de territorio de Bulldogs. Diego García con la pichada viene por el lado derecho, es Kobek, el número 28 de los Cheyennes. El que logra conseguir otras 13 yardas a pesar de esa doble cobertura de Guzmán. ...y del número 40 de Pérez... ...que sale un poco lastimado... ...Diego a buscar nuevamente... ...la zona profunda... ...pero la presión defensiva... ...lo obliga a salir por piernas... ...todavía sigue la persecución... ...sobre el número 9... ...y ya lo tienen... ...es el 9-9... ...de los Bulldogs... ...Aldo Saúl Sánchez... ...el que se queda... ...con esa detención... ...todavía por avanzar... Friates por el lado derecho... Hay jugada gratis, Viene los Cheyennes por la zona izquierda de esta defensa roja y nuevamente en el contacto Rojas y sale lastimado número 44. Hay dos lesionados por parte del equipo de los Bulldogs, esperemos que se recuperen. mientras esperamos también la marca de los oficiales con esos castigos. No alcanzamos a ver el número del otro jugador lesionado. Es el número 51 de Bulldogs. Horóspel que ya se levanta. Y mientras esperamos que nos den la indicación los oficiales de este lado. Dice que son dos castigos. Por lo que se alcanzó a ver uno por bando. Y se están anulando cada uno de ellos. Para que repita la segunda oportunidad. Tres receptores por la zona izquierda. Diego es acompañado por un corredor en el backfield. Se la va a llevar personal, pero ¿a dónde vas? A ningún lado, le dice el número 52, Luis Enrique. Frena de esta manera a Diego García para dejar a los Cheyennes con cuatro yardas. Para el equipo del Lecime que manda nuevamente a cinco receptores. Diego con tiempo, va por el centro, el pase que es incompleto, a nada, estuvo otra vez ahí Santana, ahora acompañado de Ibañez de robar esa bola, se les escapa otra vez la oportunidad a los Bulldogs de darles el revés a los Cheyennes, pero ya los Tienes los están retando con esta cuarta oportunidad, allá van sobre la cabeza de Diego. Número 9, rola por el lado derecho, ya volaron los pañuelos, así que Cheyenne se está jugando de malde. Y con esta captura se anota Sánchez acompañado en esta ocasión de López, deteniendo así a Diego García con yardas negativas, ahí está la marca del juego. En el backfield ahora se coloca Monzón, corrección Cabrera, número 17, número 2 también estaba. Valdés, allá va Pájaro y la personal cruzando la 40 y contacto a destiempo de este número 12 de los Cheyennes de David Galvez, le estará costando yardas a su equipo Pájaro ya había abandonado el terreno de juego se dejó ir con la inercia y los oficiales van a castigar esta decisión del defensivo de los Cheyennes Ahí vemos a Pájaro pidiendo el apoyo de su grada, que estaba demasiado callada después de ese contacto sobre el mariscal de campo. Su propio territorio y con todo, regresa Bulldogs al terreno de juego. Manteniéndose Jeremy en el backfield como posible corredor. En esa zona también está Javier, número 17. De mano va a salir Pájaro alargando la jugada, terminándose la mayor cantidad de segundos posibles. Ahí está la entrega, acelera por el lado derecho Valdés para conseguir nada despreciables seis o siete yardas en el máximo avance. Con Peralta entre sus filas, por el lado derecho se estará colocando Díaz como receptor acompañado de Patricio número 16 Pájaro de mano hace la entrega rápido con el corredor, pero igual de rápido esta defensa verde está deteniendo en el primer contacto a Adrián número 10 de los Bulldogs. Por lo pronto los Bulldogs ya tienen tercera oportunidad, cargan la formación hacia el lado derecho, de ese lado se mantienen los receptores, Pájaro se planta, va a la esquina, el pase a zona de nadie. ...demasiado lejos de los dos receptores... ...que salían en esa trayectoria de recto... ...para colocar la cuarta oportunidad... Esta acción. ...faltaba un jugador de la escuadra roja... ...para esta cuarta oportunidad... ...no hay regresadores por parte de los Cheyennes... ...patada que se carga del lado derecho... ...ese oboide estará abandonando el terreno de juego cerca de la yarda 16 desde ahí la ofensiva de Cheyenne estará buscando hacer un poco más decoroso este marcador de temporada regular la defensa de Bulldogs ya colocada en su lugar para evitar cualquier sorpresa Diego busca por el lado izquierdo el pase rápido, completo trata de acelerar en esa zona el número 2 pero Leonardo García, aunque logra conseguir solamente yarda y media por avanzar a la escuadra del Politécnico. Diego se la lleva personal por el centro. Le mete velocidad. Ahí está siguiendo los bloqueos de la línea para conseguir la primera oportunidad. Y Mante. Y esos pañuelos en esta ocasión nos dicen los rayados. ¿Qué será en contra de quién? En bola muerta, una actitud antideportiva en contra de la defensa de Bulldogs. Y eso es... está quedando Cheyennes con primera oportunidad en automático. Yarda 39, busca por el lado derecho, Diego, pase completo con Kobe. Pierde la bola, esa bola está libre, la papa caliente, nadie la tiene todavía y es recuperada al parecer por Bulldogs. Estaba llegando a esa zona, ahí como bólido. Número 51, Daniel, pero ¿quién se está levantando con el ovoide? Todavía no marcan nada los rayados. ¡Es bola para los Bulldogs! Y efectivamente es el... no. Aunque no, dicen los rayados, que siempre no, que sí es bola para la escuadra de los Cheyennes. Ya uno se está emocionando y nos marcan otra cosa. Tras 15 yardas en contra de los Bulldogs, que lleva a Cheyennes a colocarse hasta la 30. Y a darles nueva vida. Busca Diego por el centro, el pase completo. Touchdown. Leonel Saldaña se queda con esa anotación y sale el lastimado un jugador de los Bulldogs apoyo al sobrino Gaby González y ya en el terreno de juego número 20 de Bulldogs abandonando el terreno para dejar a la escuadra de los Cheyennes con primera oportunidad rola por el lado izquierdo, Diego suelta el pase completo, no incompleto pero también ya estaba fuera de la zona y con esto los Cheyennes se tendrán que conformar con los seis puntos ponerle potencia a esa patada con ese listos derecha, listos izquierda. Los Cheyennes estarán entregando el oboide. Ahora sí, con la velocidad de este número 23, pone la bola en movimiento. Ha sido tocada bola libre y esta bola abandona el terreno de juego. Oboide que queda en manos de los Bulldogs. Se estarán quedando los de rojo y blanco con una primera oportunidad. Ahí está Pájaro regresando al terreno de juego. Con tres receptores en la formación. Pájaro ya tiene luz verde para sacar la jugada. Van a tratar de terminarse el mayor tiempo posible. Viene la resbalada por el lado izquierdo. Acelera, número 10 de Bulldogs. Santana aguantando los contactos de esta defensa entre los... ...para consumir el mayor tiempo posible en el cronómetro y así evitar que los Cheyennes tengan tiempo de sacar más puntos. Y aquí viene por el lado derecho en esta directa el número 10 de los Cheyennes, Santana. Vamos Bulldogs y también Daniel Ángel. Diego García, soy tu fan, dice en los saludos del Facebook Live. Es tercera oportunidad para los Bulldogs, Dos corredores en el backfield, Diego hace la entrega. Ah, no, es una jugada de engaño, se la lleva personal Pájaro, está llevándose también entre las escuelas. A ah, esta defensiva de los Cheyennes se engañó ahora sí a todo el mundo. Poder reanudar las actividades de este encuentro y ahí está Pájaro colocado de mano. Dos corredores en el backfield, se la lleva personal el mariscal de campo, acelerando a fondo esta ofensiva roja. Cargando con toda la línea sobre la defensa de los Cheyennes, para conseguir más de cinco yardas en el avance. Y esto obliga a de los Cheyennes, por su parte, tiene a Diego Rodríguez, número 33, jugada que nuevamente reta esta línea defensiva de los Cheyennes y les está sacando la primera oportunidad por eso parece desde este punto veamos qué dicen los rayados por a Patricio Monzón número 16 por el lado contrario se encuentra Pablo Díaz estos dos receptores en solitario le ganó la presión a la defensa de los Cheyennes pero veamos si no se movió antes la ofensiva de los Bulldogs hay que esperar a que nos dé la indicación el de gorra blanca. Para saber si Bulldogs consigue esa primera oportunidad en automático con el castigo. O van a tener que retroceder yardas. Eso lo sabremos una vez que terminen los rayados de dialogar. Y ahí está la invasión defensiva, primero y 10 por castigo para los Bulldogs. Tercera semana de la temporada regular a su favor. Pájaro colocado de mano, hay un corredor en el backfield, con él viene la resbalada, acelera, es el número 10 de Bulldogs, el que aguanta el contacto, Santana, deja a esta escuadra... De... Está rompiendo con toda la calma del mundo para llevar esa segunda oportunidad al terreno de juego. Con dos receptores por el lado derecho, juega nuevamente por el centro. Bulldogs. honesta personal del Mariscal de Campo. de Pájaro colocado de escopeta. En esta ocasión Bulldogs está mandando gemelos por la zona izquierda. Un corredor con pájaro que rola por el lado derecho. Busca la zona profunda, el pase que es completo. No, estaba fuera del terreno de juego. Parecía que sí. Colocando por el lado derecho de ellos a Díaz, número 8. También está número campo. Van por todas las canicas los Bulldogs. Mantienen a pájaro en el backfield Terminando con ese conteo Busca por el lado izquierdo oh, Antes de que se quede el pase completo Hay silbatazos deteniendo las acciones Falso arranque en contra de los Bulldogs De los Cheyennes Un solo corredor con pájaro en el backfield buscando la misma esquina del lado izquierdo, ya se llevó al corner, pero no logra llegar Santana a la cita con esa bola para que los cheyenes ingresen al terreno de juego con lo que ya puede ser un hombre a la defensiva, alcanza a salir del terreno de juego número 31 de Bulldogs antes de que le marquen un castigo, Maximiliano le da paso a esta jugada, pase que es incompleto Bajando rapidísimo a esa zona, estaba el... García que se mantiene en los controles, colocado en el backfield, juega nuevamente por aire los Cheyennes, por el centro, el pase completo, número 17 quedando, estará colocando a su ofensiva con primera oportunidad, rápido se coloca el equipo de Cheyennes, buscando la jugada larga. Diego ya no tiene tiempo, busca por el lado derecho, encuentra a receptora en lo profundo, el pase que es interceptado, se lo lleva la defensa, es el número 16 de los Bulldogs, Patricio Monzón, el que le quita las esperanzas a los Cheyennes, y sale la un jugador del equipo del Politécnico, además hay un castigo. Ahí está la marca del oficial, actitud antideportiva, efectivamente en contra de los Bulldogs, se va a aplicar las 15 yardas, pero se van a... El balón por parte de los Bulldogs, al parecer. Ya dieron silbatazo a los rayados. Pájaro colocará solamente rodilla en el piso para que transcurran los últimos segundos de este encuentro. Y de esta manera... ¡Ahí está! Termina esta tercera semana de la temporada regular favoreciendo al equipo de los Bulldogs con un marcador final de 16 puntos para ellos, 6 para la escuadra de los Cheyennes del Politécnico. Y con estas imágenes nosotros sus amigos de Blitz nos despedimos, les agradecemos su preferencia, los esperamos la próxima semana con más. De esta temporada de primavera de los Bulldogs en Onefa 2023. Así termina también esta transmisión para todos ustedes amigos. Hasta la próxima.